las 8 y 5 más o menos eh, Este es el segundo día de producción en la costa norte colombiana Vamos a desayunar Me dicen que boné significa o es pues, una piedra preciosa de México No sé, hay que averiguarlo Y esta es Cartagena en la mañana Como dice Yolanda del Río, al mismo lugar y con la misma gente Huevitos, arepas y huevos. Al frente del Hotel Almirante. En el que estamos alojados. En el que estamos alojados. Por supuesto, pues. <risa> ¿Para dónde? Vamos para Barrio El Bosque, sector Manzanillo, Escuela Naval. más para la Escuela Naval. Um, y, marcos, y, y esas cosas es que a la bahía hay varias entradas por ahí sale uno de tu vida, un tren, por por que no <música> Estamos en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, fue buenas, buena, el mismo de la canción. La parte administrativa el edificio de comando Administrativa Aulas de Universidad y aula de, de toda una ciudad pequeñita en otra ciudad grande Acabamos de llegar al centro de investigaciones Oceanográficas e hidrográficas De la escuela naval Estos son todos los directores O sea, los duros Vamos a estandar la dirección Dirección o sea, cualquier cosa que tenga aire acondicionado aquí es lo mejor <risa> estudiar, investigar qué hacemos acá, ¿Qué, qué, qué áreas investigamos, qué tocamos. Bien, el centro desde su creación ha manejado varias áreas, ha creado una columna vertebral de cuatro áreas adicionales que corresponde a Oceanografía Operacional, uh -huh. el área de protección del medio ambiente marino, el área de hidrografía que hoy en día es el Servicio Hidrográfico Nacional y el área de manejo integrado de zonas costeras. en el parche donde estudian las costas y esas cosas chéveres que no solo es para venir a farrear también se hacen otras cosas en serio aquí unas compuertas que la cierran y las abren dependiendo de la época del año vamos a comer en cámara de suboficiales por aquí hay un comedor aquí almuerzos oficiales y gente normal como nosotros estamos donde estamos en la eh, en en la escuela naval no, no sé qué es esto está a 80 pero tiene tirada aire Mira, no, sí sé qué es. Es un aire acondicionado en la costa. Esta vaina es súper importante. Que te vente, que te vente, por favor, que te vente. Ahí viene la comidita. Con frijoles y todo. Chévere. Esto A mí no es. Caminando por acá por. No sé dónde. ¿Eso cómo se llama acá? ¿Qué te dijo Mauricio? ¿Este pedazo acá que es. ¿Cómo se llama? ¿Era para qué? ¿Dónde están todos? No, no, pero que Tiene calendario calendario solar. No, esta escuela tiene de todo. De parada. Se llama la zona de parada, pues donde se parchan todos. Aguantar, prío. aguanta, sí, para que alguien nos grite. Es cualquier sombrita aquí sí si es, pero necesaria. Vea. ¿Para qué sirve esto, Mauro? ¿Para qué es esto acá? Esto es la primera vez que entro también. Sí. ¿También? <risa> Dice calendario calendario solar. Debe ser que con la... ¿Y los... ella la... Ella es la productora, la que acosa. Ah, estaba acá, ¿no? ¿Para qué... Para que no crean pues que los militares son los fierros y todas esas cosas también son... Estamos en la oficina de meteorología donde hacen todas las mediciones, donde llegan los datos para que los barcos de turismo y los militares sepan el clima van a tener y esas cosas Línea tierra zona de cartografías de levantamiento de mapas marinos cae agua eh, nos íbamos a ir en la lancha para el buque hay un buque por acá para ver las boyas para ver la capitanía y para conocer un buque, pero hoy se canceló por el agua. Vamos para la parte técnica, nos faltan dos cositas más y terminamos nuestro lunes. El yo, pero yo pensaba que, que era el níspero que, que yo conozco en Medellín. No, no, es el níspero de acá. Es una fruta más pues, grande. <risa> ¿En serio que soy No, Que No, venga, no, serio, no, no, no, no, no, no, no, no, leer no, no, no, en serio, no, no, no, no, Está lloviendo pues un poquitico, brisa pasan los deportistas Cartagena y su mar, ver el mar siempre es una chima aquí, aquí es muy bacano muy es porque es que un crucero pues, es que eso es inmenso pues, oh. yo creo que es de allá Hermosa, sí. Imagina que no me podía cerrar del todo. O sea, pues era un plano general para, para cogerlo todo. Para cogerlo completo. Muy bacán. De echándole cabeza como sí, ¿cómo más era, más era que le hicieron ellos a ese A ese crucero ese... Pero era una palabra muy despectiva. Como sí. Ahí que... viene, viene, viene. Ah, yo no me No te tomaron. ¿Y por qué pescas en la noche? porque en la noche como el agua está clarita entonces me vine ahora en la noche porque el agua está clarita en parte, que te será que está más turbio porque están los tubos acá cerquita eso no es pullo. no, este es camarón esto no, no puya y en y el, el día coges estén también estén en, en el, el día no en el día paso, en el día me pongo a trabajar y que qué trabajas allá en el laguito por allá donde están los kioscos, vigilando un kiosco donde hacen la, la, la, la comida. ¿Y ella es la carnada? Sí. ¿Qué, qué es carnada? Un camarón. Un camarón. El camarón, sí. ¿Y tiene un tornillo? Sí. Una tuerca. ¿Cómo te llamas? Fabián. Fabián. Fabián, muchas gracias a mí. Bien, ahora lo que me entrega Como un poquitico estamos en cocorico una de las peores partes que usted pueda comer pero bueno que comer comida dinámica como la política a reajustar unos mini brownies solo para acabar de ajustar